No soy luchador profesional, me dedico más que nada a defender los derechos de las demás personas. Tuve un percance vial, es decir, me, pues me atropellaron, no sufrí muchas lesiones, sin embargo eso me motivó a decir, venga voy a hacer esto y hasta que lo logré. Esa fue mi, mi mayor motivación para hacer esta causa. Muchas personas me veían en la calle con la máscara, repartiendo el volante y me decían ¡Eh, místico! ¡Volador Junior! Eh, ¡Salúdame! ¡Un autógrafo! Me daba muchísima risa el escuchar esas, eh, esos gritos de estas personas porque eh, a pesar de que somos mexicanos y la lucha libre nos caracteriza, desconocen los personajes, pero al momento de que te ve un niño con una máscara, eres como un superhéroe. Entonces llega un niño y me dice... Oye, luchador, ¿me puedes dar un abrazo? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Tú luchas por la paz y eso para mí fue algo muy, muy emotivo. El rostro de este niño fue algo indescriptible. Cuando sale de su casa es un personaje, pero cuando llega a casa se quita la máscara y se pone la máscara del papá. ¿no? Lo principal es dejarle a la ciudadanía o al mundo la semilla plantadita para que dé frutos. Para que el día de mañana una persona que vea el ejemplo que estoy haciendo lo haga y se haga una cadenita. Eso es lo que me motiva, dejar huella en el planeta.